la gente que trabaja en la urbanidad de, de lo que es San Francisco Macorís, la cual le parece que le ha, le ha crecido tanto más que su pensamiento y su mente eh, a los, al, al cabildo y a la sala capitular. Digo ellos porque sin más eh, recuerdo, ellos son los que tienen que ver con todo lo que es urbano y además algo tan importante que ya eh, Macorís por necesidad ya Macorís salió de la coquita salió de, de ese sistema de transporte que teníamos al principio y con una, un sistema de transporte malo deficiente con eh, con eh, vehículos de, que no, no, no tienen la seguridad que se merece un, un, un un individuo cuando se monta en un vehículo o en un transporte público. Ver eh, cómo Binader ayer se montó en un autobús para inaugurar el, el, la, el corredor allá en, en Santiago y en la capital también, y, de, y me pregunto yo y le pregunto a, a, a nuestras autoridades cuando tendremos un transporte público adecuado, un transporte público bueno, un transporte público que no lo dirijan eh, eh, como algo que eh, tenemos que usarlo de manera obligatoria, porque eso es lo que hay, y no tener eh, y organizar el transporte de tal forma que sea digno, que hasta... Porque no cualquier persona pueda eh, montarse en un, en, un, en un vehículo de transporte público? Montarse en el transporte público en ningún país del mundo es denigrante. En ningún país del mundo, en ninguna ciudad que yo he visitado, y hay muchas ciudades que hemos visto, que eh, uno aquí eh, priva, en, en que no se monta en un motoconcho, en un concho, en una en una guagua en un, para transportarse sin embargo uno va de visita a un país y lo primero que se monta es un autobús de transporte no diga autobús que te espera autobús turístico que te que esperándote a ti no, no, no, es un autobús en un tren porque eh, el, el, el, el no tan solo la eficiencia del, del, del transporte sino el, el la forma que tú te sientes persona que eres gente cuando eres eh, cuando te montas en un transporte público aquí no en nuestro país un transporte público es como si fuese eh, es lo único que hay y tengo que montarme porque pierde la carropa pierde, pierde hasta tu dignidad montarse en un, eh, utilizar el, tra, el transporte público en nuestro país y yo me pregunto cuando las autoridades locales y la, las autoridades de nuestro eh, país, de nuestro gobierno, van a pensar en lo que va a ser el destino y el futuro del transporte público de San Francisco de Macorís. El que me quiera decir que es eficiente y que es bueno, eh, que, que, me lo, que me haga, me dé opción y que me calle la boca a ver si es cierto, pero no veo no veo una luz que, que en esa sala capitular, en ese cabildo eh, se tome en cuenta este tema tan importante que es nada más y nada menos que el transporte público en San Francisco de Mayores Bueno, así es ojalá y que estemos Sergio ya en la antesala de que eso se vea venir, porque tenemos que decir se han creado grandes expectativas Después del cambio de, de autoridad Y eso pues nos mantiene nosotros todavía con la esperanza De que podemos cambiar y Como dice el eslogan de este gobierno Estamos cambiando, ¿verdad? Vamos a esperar que eh, eso eh, pueda eh, ser cierto 100% Mi comentario, Sergio Romero Tú sabes que, eh, bueno, uno dirá, pero todos los días es el mismo tema. Lo que pasa es que es un tema que mientras no logremos nosotros es el, es el principal. superarlo, es el principal y es eh, lo del COVID-19. Miren, eh, nosotros comentábamos antes de ayer, o creo que ayer cuando hablábamos, por ejemplo de la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de exigirle a toda persona que tenga la intención de ingresar a territorio norteamericano, debe entrar con su prueba PCR que diga que usted está negativo. De lo contrario, no puede acceder a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yo quiero seguir en esa misma línea y es, mientras Estados Unidos y otros países toman esa decisión como una manera, una acción, de evitar que se siga propagando el contagio del COVID-19, una decisión que yo en lo personal la aplaudo, por muchas razones, porque es una hacer, manera ¿no? de evitar el contagio del COVID-19, y es un derecho que le asiste a ellos poner las reglas para que usted Pero, acceda Víctor, ahora a en territorio ahora en norteamericano. Entonces, Víctor, ahora en diciembre, enero, vinieron mucho, muchos... Dominicanos ausentes, sin embargo vinieron sin prueba. Entonces, por ahí voy. Mientras nosotros eh, seguimos siendo estrictos en las medidas de seguridad y por otro lado eh, poniendo en práctica la flexibilización, aperturando más sin embargo en la parte turística. En la parte de las personas que ingresan a este país, no se le exige absolutamente nada. Y es por una razón, porque eso va a afectar la llegada de turistas a la República Dominicana. Lo que quiere decir que estamos poniendo realmente la parte económica por encima de la vida, que es lo más sagrado. Yo entiendo que la República Dominicana, las autoridades dominicanas, deben, así como lo hace Estados Unidos, así como lo hace Canadá y lo hacen otros países, para un país que vive, ¿verdad?, cuando de su mayor ingreso es el turismo. Entonces, eso quiere decir que bien son muchos, son miles, son millones de turistas que vienen a la República Dominicana, que nos utilizan a nosotros como destino turístico para venir a vacacionar. Entonces, yo entiendo que independientemente de, es tiempo ya de que nuestras autoridades comiencen a exigir que para también ingresar al país haya que eh, presentar también la no. prueba PCR, la prueba que le diga a usted que usted está negativo del COVID-19. Esa es una de las... De la, yo creo que lo que se podría en este momento, que se podría comparar al uso de la mascarilla y del distanciamiento, pudiera ser exigirle también a quienes en, entren al país, no. a la República Dominicana, por los aeropuertos de este país, también exigirle la prueba, que esté negativo, porque de lo contrario, de lo contrario, vamos nosotros a seguir gritando en el desierto. ¿Por necesidad. qué si esa medida, que es un derecho que le asiste, pero no solamente porque es un derecho, sino porque es una necesidad, que el que vaya a entrar a Estados Unidos, se le exija que está negativo, eso va a a contribuir de manera significativa Que se reduzca el contagio del COVID-19 Porque si entran personas sanas Eso va a garantizar Por lo menos mínimamente De que se pueda seguir propagando Pero mi pregunta es ¿Por qué nosotros como país No podemos hacer lo mismo? ¿Es cierto? No, no ¿Es cierto? porque el COVID que viene no se contagia es el cierto? Que contagia el que sale. Es un sacrificio Es un sacrificio Pero yo entiendo que primero Debe de estar la vida por encima de cualquier cosa. Que debe haber un equilibrio, sí, como dicen los expertos, un equilibrio, salud, eh, economía, porque de alguna manera ya, tenemos que, que sobrevivir. Pero la vida debe estar por encima de todo. Entonces yo entiendo que es una, una, una decisión que debe, eh, ojalá y no haya que tomarla, porque esta situación haya mejorado de tal manera que no haya que tomar esa decisión, pero debió haberse tomado ya hace rato. Sergio, vamos a otra pausa comercial y al regreso venimos con parte de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que con el cambio que en breve regresamos.